seguramente. ¿Eres acaso la hermana de Febo o del linaje de las ninfas? Quienquiera que seas, se nos propicia. Alivia nuestro grave afán y dinos bajo qué cielo por fin, a qué playas del mundo nos ha arrojado la suerte. Ignorantes del sitio en que estamos y de los pueblos que la habitan, vagamos perdidos, arrastrados aquí por el viento y las inmensas olas. Dinos dónde nos hallamos y nuestra mano, agradecida, ofrecerá en tus altares numerosos sacrificios. Venus contestó. A la verdad no soy digna de tales honores. Uso es de las doncellas tirias ceñir aljaba y calzar altos borceguíes de púrpura. Viendo estás los púnicos dominios, los tirios y la ciudad de Agenor. Estos son los lindes africanos, poblados por una raza muy belicosa rige este imperio la reina Dido, que abandonó su ciudad de tiro huyendo de su hermano. Larga es la historia de estas disensiones, muchos sus accidentes, pero solo recordaré los puntos principales. Era Dido, esposa de Siqueo, el más rico señor de tierras entre los fenicios, a quien profesaba la infeliz grande amor. Virgen se la había dado su padre al unirla con él bajo en tiro su hermano Pigmalión, el más perverso de los hombres, suscitose entre ellos un odio terrible y el impío Pigmalión, ciego con el amor del oro, asesinó al desprevenido Siqueo delante de los altares, despreciando el dolor de su amante hermana. Por largo tiempo tuvo encubierto el crimen e inventando mil pretextos, burló con vanas esperanzas a la triste esposa. Mas dio esta en sueños la imagen de su marido insepulto